un sujeto de interés, o ni siquiera sujeto, era eh, una entidad de interés público, que otro día a lo mejor podríamos definir ese era el primer planteamiento dos, un reconocimiento que permitiera una relación de igualdad entre pueblos y Estado pueblos y sociedad y tres, que permitiera la reconstitución de los pueblos, ¿verdad? que hoy en día pues es un tema que se está planteando desde los mismos pueblos pero creo que vamos mucho más allá de la remunicipalización, es decir, pueblos que incluso fueron divididos históricamente por dos entidades federativas, como ¿no? o tres entidades federativas, no se estaría resolviendo justamente por un tema de remunicipalización nada más, y eso, la posibilidad de la reconstitución fue eliminada de la reforma al artículo segundo, y finalmente para no alargarme por Quisiera poner otro ejemplo y que justo ahorita se va a abordar, que es el tema de la, de la representación política, que fue otro tema que iba en la iniciativa de la COCOPA, pero que cuando finalmente se discute, como usted ya lo dijo, se va a los artículos transitorios. Y que hoy en día, pues es un tema que 15 años después se está tratando de, de rescatar porque al final de cuentas eso no pasó. O sea, se estaba proponiendo la, la creación de la sexta circunscripción electoral a nivel federal y las correspondientes a nivel local, y lo deseaba perfectamente en la iniciativa de la COCOP. Sin embargo, se van los artículos transitorios, y ahí es donde el Movimiento Nacional y el EZ decimos esto es una burla, o sea, porque sabemos jurídicamente que en cuanto van al artículo transitorio, pues eso desaparece cuando entra en lo sustantivo. Entonces, me parece que eh, si bien podemos partir bien de estos retos de constitucionalismo intercultural para ver cómo implementamos eh, lo que está en el artículo segundo, me parece que podríamos hoy en día dar un brinco más para hablar de los retos de derechos humanos en materia indígena. ¿Por qué? Porque justamente nuestro tope hoy ya, o nuestro piso como lo queramos ver, no es ya necesariamente la constitución política federal sino todo el marco incluso internacional de derechos humanos, que va más allá de, de la Constitución. Es un poco mi comentario. Entonces, ah. este, bueno, muchas gracias. Eh, en parte, este, bueno, comparto algunas de las cosas que apunta la compañera. Eh, también me gustaría señalar que de estos cinco aspectos que resalta el doctor porque me parece que algunos más que retos son debates abiertos, que son debates que empezaron antes del 2001, y eso me lleva a considerar que me parece que previo al 2001 eh, se abrieron debates que no se cerraron con el 2001. El 2001 y la reforma de la constitucional al artículo segundo no debe ser tomado como una meta sino más bien como un inicio y debatir si debe ser considerado de alguna u otra manera como meta o inicio. Porque me parece que el en la reforma del 2001 es asumir que ha habido un cambio sustancial y que a partir de ahí las cosas cambiaron para los pueblos indígenas y ahí me parece que estamos como dejando un debate que se tiene que retomar. Y que en ese sentido me parece que los pueblos y comunidades indígenas y los movimientos indígenas lo retoman y aquí un ejemplo que me parece importante es eh, que resalta, digamos, esta divergencia tal vez entre cómo camina la academia y cómo caminan los, los movimientos sociales. Eh, uno de ellos es pues esta, esta propuesta de una célula de identidad indígena. A mí me parece que mientras el movimiento indígena está luchando eh, precisamente porque se reconozca la autoascripción como uno de los elementos fundamentales para ejercer su derecho, eh, por otro lado, se esté apuntando la posibilidad o la. Pues, sí, bueno, una, una propuesta de una célula de identidad, me parece que habla de esta divergencia en los caminos, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, creo que todos tenemos claro que el derecho no lo va a resolver todo y que solo es una parte, digamos, de esta consolidación de los pueblos y de sus derechos y de la garantía de sus derechos y que la otra parte, pues, es totalmente política y tiene que ver con los movimientos indígenas, ¿no? Eh, ahora bien, me parece, y aquí sí me voy a, a, a reconocer como romántico, yo sí creo en el tequio de los pueblos indígenas y no creo que levantar basura en polanco sea tequio. Entonces, eh, yo sí eh, considero que una parte, digamos, de la discusión del derecho de los pueblos indígenas eh, no pasa únicamente por cómo lo aplicamos, sino si de verdad lo que está expresado en las leyes y en las reformas está de verdad expresando lo que los pueblos indígenas están demandando en este momento. ¿No? Hola, buenas tardes. Eh, yo respecto de los cinco eh, retos, a mí me, me llamó más la atención dos. Eh, primero y segundo, en donde usted habla de la remunicipalización en las entidades federativas. ¿Usted cree necesario, necesaria una reforma al artículo 115 constitucional respecto del municipio libre? ¿En donde pues a estas alturas y conociendo la gran cantidad de indígenas en nuestro país, creo que puede haber un municipio pluriétnicos o autónomos, municipios indígenas, o los que ya menciona, se mencionan, ¿no? municipios con población mayor, mayoritariamente indígena. La segunda es la consolidación de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, usted hablaba ahí de, de la participación de estas, este, de estos individuos o de estas personas, de qué manera podrían ser, ¿En qué, en qué aspectos en específico, a mí me llama la atención porque yo estoy trabajando en este tema, el incluir eh, los, las comunidades indígenas en la toma de decisiones, en la participación de las de creaciones de políticas públicas en beneficio de, de su población, pero no, no solamente a nivel municipal, sino desde el nivel federal, de que sean tomadas en cuenta y, como usted lo decía, ¿no? No, no simplemente ser profesionistas, sino conocedores y con la experiencia de, de las problemáticas y de la solución de estas. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Yo soy una médica que quisiera saber al respecto de su cuarta propuesta, porque me, mi desconocimiento del derecho es tratar de entender, cuando usted habla de interés público de los pueblos indígenas, porque he podido observar en mi trabajo con nuestras poblaciones, eh, que podría ser, usted lo pone en un sentido positivo, muy positivo, pero no puede ser también usado como un argumento para la intervención eh, en los territorios que ocupan, pueblos originarios que sabemos también que son eh, aquellas áreas naturales que resguardan por su tradición y que resguardan geográficamente recursos bastante envidiables eh, cuando yo me preocupa y no sé si tenga razón de que este argumento de interés público justifique precisamente esta intervención porque bueno, lo que hay esos yacimientos, esas riquezas pues este, tienen que beneficiarnos a todos pero ¿no? eh, una de las comunidades en las que trabajo, precisamente una de las incursiones que causó conflictos, de enfrentamientos intracomunitarios e intercomunitarios, fue precisamente la preocupación en la llegada desde fuera de expertos, porque se detectaron allí yacimientos de tal elemento. Entonces, si bien yo lo entendí en su exposición como algo positivo, podría convertirse o podría ser utilizado como una argumentación eh, con fines extractivos y que, bueno, finalmente es de interés público y no nada más eh, local. Gracias. Bueno, eh, me... Creo que ya se hizo un comentario sobre la posibilidad de la municipalización, ¿no? En torno, bueno, eh, yo quiero hacer un comentario, cuando menciona que hay 68 pueblos, me parece que esta tendencia este, de Inali, de tomarlo como referencia, ¿no?, como 68 pueblos, eh, minimiza bastante la diversidad, porque ellos toman un criterio que de hecho ni siquiera está definido, simplemente fue como encontraron que se definían o los, las personas nombraban a su lengua pero no han hecho ni siquiera estudios de, de ver qué tan diversa es la lengua, en el caso por ejemplo de la Sierra Otomitepegua en, en Hidalgo y eh, eh, eh, reconoce el pueblo el, el no pero solamente en esa sierra está el vuelo yujú y ño, ñoña, ña ñoña, yá, ña ñaño, no ñaño porque ñaño es otro y entre ellos, la diferencia cultural, espiritual, organizativa, es muy diferente. Eh, actualmente, bueno, las cabeceras ya los vinculan por carreteras, pero antes las barrancas eran barreras enormes que los hicieron separarse. ¿no? Pero además hay pueblos, por ejemplo, en San Pablito, que está en el lado de Pauatlán, que también es otomi, pero ya está en Puebla, y los otros están en unidad, que ya es algo que mencionaba la compañía. o sea, cómo repensar la unidad de esos pueblos cuando es una cuestión de identidad, o sea, ya su identidad es tan fuerte que, que no los lleva a unirse, en principio no están unidos, y están súper diversificados. Otra, otra cuestión es que también estos pueblos están entre otros pueblos que no se consideran indígenas, entonces, cuando pienso esta remunicipalización, bueno, sería como ciertos casos, pero yo creo que hay casos donde sí sería muy complicado pero igual está sucediendo algo por ejemplo en Hidalgo o este, hay un municipio que ya se hace llamar indígena Santiago de Anaya, donde hay comunidades indígenas y no son indígenas, o sea, igual hay la posibilidad de otro tipo de pactos donde de, de algún modo, por ejemplo estos retos puedan aplicarse a un amplio de poblaciones que no necesariamente sean indígenas ¿no? pero que, que, que encuentren en, esa, en ese otro derecho en esos otros conocimientos en esos otros derechos como la consulta, por ejemplo, frente a proyectos extractivos, un beneficio que entonces digan, bueno, aceptamos ese pacto de convivir dentro de, de algo que vamos a llamar municipio indígena, este que se rija por esos principios aunque nosotros no seamos indígenas y esto igual llevaría a que si los municipios que ya están, pues pueden eh, de, de algún modo denominarse indígenas ¿no? si se lograran esos pactos es decir, en eh, este, lugar de buscar como esta separación, ahora los unimos todos como indígenas, ¿no? que es algo históricamente, Pahuatlán pasó o sea, llegaron los españoles y echaron para acá los nahuas, para allá los otomis los totonacos y los tepebas los aventaron a otro lado, o sea, los separaron cuando ellos coexistían este, desde un principio tenían sus derechos y sus normas. Eh, el, el otro, bueno, en, en la cuestión de este, uh, bueno, consolidar el derecho, a mí me, me llama un poquito como el reto, ¿no? De, desde el pueblo, o sea, como volverse el actor, ¿cómo podría funcionar? Porque las leyes ya están ahí y yo le haría la pregunta, ¿no? Frente a estos retos, yo pienso mucho en la educación la educación indígena bilingüe, que ya ha pasado por muchos apellidos, que lleva bastante tiempo y que hoy en día no se ha logrado consolidar, pero en ningún lugar. ¿no? Eh, creo que es uno de los ejemplos de, de política pública, pues que nada más no da, a pesar de que se ha superestudiado, de que se ha superanalizado y de que sigue vigente. Entonces, igual ahorita el derecho, bueno, es como que el boom, no el derecho, este, los sistemas normativos y, y ahorita está como en su en su voz más más puntual creo y no sé qué opinión tendría usted viendo qué ha fallado por ejemplo en la instauración de los sistemas educativos ¿no? este y si eso no podría suceder también con estas cuestiones ¿no? bien pues si no hay otra pregunta pues ya le cedemos el, el, Muy bien. la palabra al doctor les agradezco, en de veras, eh, estos debates siempre serán eh, bienvenidos, siempre serán necesarios, eh, confrontar las ideas, para, para eso es. Eh, yo no busco aquí quién poner mi punto de vista, por supuesto que no, sino compartirlo y, y como personas adultas que somos, cada quien tome lo mejor que considere necesario y lo que no, pues lo deje pasar, no pasa nada, ¿no? Esa academia, no, no es un partido político, ni mucho menos. Entonces, este en la primeras eh, intervenciones en esta segunda parte a ver eh, sí, es polémico lo de el garantizar el derecho a la identidad eh, ya está en el cuarto y, y, y por eso se, el Estado estableció por ejemplo que debemos tener acceso gratuito a las actas de nacimiento ¿no? por ejemplo, ¿no? en cualquier lugar y eso pues es que bueno Está muy bien. Eh, y hablando de, de población indígena, ya lo mencioné en, en la exposición, eh, tampoco está prohibido que se explicite que sean indígenas las personas, ¿no? siempre y cuando sea voluntario. O sea, de, de hecho, es voluntario, o sea, repito, nadie está obligado. Entonces, este, aquí yo no, yo no yo no veo la postura que, que, que busca eh, considerar que se estigmatiza, porque no es obligatorio, es voluntario. ¿No? Y, y desde mi punto de vista repito eh, que el problema es del Estado no, eh, es que también el, el, el, el problema es nuestro, es decir eh, si el Estado no me garantiza mi derecho porque le digo que soy indígena y no me cree este, pues yo, yo, yo, yo qué hago no o sea, eh, en ese sentido repito, pues aquí está la propuesta académica es decir, una cédula que obviamente es voluntaria, primero de entrada y que este busca eso, y la intención es esa, ¿no? El que me garantice mis derechos, para no estar litigando eh, si soy o no indígena. Eh, ok, parte de la propuesta ya viene, que bueno, que lo mencionaron, eh, se mencionó lo de eh, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, etc. Bueno, pues hay que hacer propuestas, yo diría, este, en principio obviamente tiene que estar primero, eh, por ser un derecho humano individual, la persona voluntariamente lo debe aceptar, no está obligada. Segundo, eh, eh, la comunidad a la que pertenece, por su parte, o sea, por su parte, debe tener ese reconocimiento de esa persona. O sea, aquí yo no, ahí no, yo no me metería, porque ahí depende cada comunidad, para que esa comunidad decida si va a expedir un documento o no lo va a expedir pero yo creo que sí, ahí está el, el, el, el, primero, el, el primero, la parte del proceso, que, que la persona se asuma como tal, que su comunidad también lo reconozca como tal, y una institución del Estado, después de esos dos filtros, lo reconozca como tal. ¿Quién? No sé quién vaya a ser, lo puede hacer, pero pues, lo más obvio es que pueda hacer CDI, para nada más reconocer, no para decidir quién es o no indígena. Creo en este, en este siglo XXI, así yo lo vería, por ejemplo. Eh, sí, eh, a ver, a, aquí quiero, también por cuestiones de tiempo, para respetar el, el, el ponente que ya está anunciado y respetar su, su ponente, eh, su, su, su, su, su exposición, eh, y nada más quisiera de, destacar la parte de, de lo de la. Continuándolo con, otra, con otras con otras preguntas. Eh, lo de la. Ciertamente, en la, no está explícito en la reforma constitucional de 2001 que el derecho a la libre determinación, entendida como autonomía, signifique remunicipalización. Es más, hay interpretación, por lo mismo que no lo dice, que hay interpretaciones que se hable de instituciones de infra, inframunicipales. Entonces, depende no está explícito, ciertamente yo hago mi interpretación y mi interpretación es que al menos el primer paso para garantizar ese derecho a la autonomía al derecho a la libre determinación como autonomía en las entidades federativas el primer paso es la municipalizando ¿por qué? porque allí sí si es decisión de cada estado modificar la división política interna sin ningún problema ese es el primer paso. El segundo paso, ciertamente, es lo que dijiste. ¿Qué pasa con los pueblos indígenas que coexisten en varios estados? Ah, bueno, ahí ya sería, desde mi punto de vista, la siguiente etapa. Convencer a Jalisco, a Nayarit, Durango y Zacatecas que las comunidades coras e indígenas tengan sus propios municipios pertenecientes a quién pues no sé si alguno de ellos o, o, o, o municipios federales, bueno, entremos al debate, es parte del debate, pero, pero en principio, repito, la constitución misma no establece explícitamente qué tipo de nivel eh, político o estructura política se debería traducir el derecho a la determinación como autonomía de los pueblos indígenas. Repito, a falta de eso... Pues o sea, hay interpretaciones que ni siquiera son municipios, los entidades inframunicipales. Yo digo que son municipios, por ejemplo, eh, y que, eh, repito, después de eso, eh, tienen que abordarse el problema de municipios que, que están en varios estados, pero son procesos, son procesos. Ok, si, si lo vamos a hacer en paquete y todos nos ponemos de acuerdo para hacerlo de una vez, pues que mejor, porque el derecho ya está ahí. Entonces, solo basta, eh, o bastaría ponernos de acuerdo ¿no? para hacerlo. Eh, ¿Qué más? Mm, para tratar de responder a todos, sí. Eh, ciertamente, lo que mencionaste de que hablar de derechos actualmente ya es limitado, ciertamente la hoja de ruta establecida desde San Andrés eran cuatro, hasta donde yo sé, cuatro temas. Este de la Reforma Constitucional de 2001 es con base en el primer tema derechos y cultura indígena. Se interrumpe el proceso y, y dónde quedó el siguiente, democracia y justicia. ¿Dónde quedó el tercero? Desarrollo. Eso tiene que discutir tierras. ¿Dónde quedó el cuarto? Mujeres. O sea, yo no lo dije porque digo, <risa> hay que aprovechar mi tiempo que me dieron, lo dije desde el principio, pero parece el debate para aclarar temas puntos como este. Eh, no, no, ciertamente. El, el artículo, o sea, la reforma del 2 en el 2001 no es la panacea, o sea, no fue el último, la última cereza de pastel. Era apenas el primer pedazo del pastel. Proceso sigue abierto. Con esta hoja de ruta la que quieras. Ciertamente está abierto. Pero no hay que dejarla. No hay que dejarla, creo yo, ¿no? O sea, seguir dialogando. ¿Qué más? Um, sí, creo que sí. Eh, sí, que se tendría que reformar el artículo 115 en materia municipal. Bueno, digo, entendida, digo, sí, sí, si me toman la palabra por allá los legisladores, por decirlo así. Este, sí, Jorge, mira, sí te creemos, que tiene que ser municipios, y, y pero a nivel constitucional, que tendríamos que hacer? Pues nada, eh, sabes, a ver, en principio, no es el 115, fíjate, más bien, que si se quiere reglamentar el artículo 2, porque esa es la pregunta. Los abogados sabemos que las constituciones solo establecen principios generales y se tienen que establecer reglamentaciones a esos principios generales. Díganme ustedes dónde está la ley reglamentaria al artículo 2 del apartado A, que se refiere a la autonomía indígena. Por ahí es más bien una ley federal indígena que establezca los principios que deben tener los municipios indígenas. Y para que a nivel local se hagan las reformas correspondientes. Yo, yo, yo por ahí lo, lo abordaría más bien, que el 115, tiro, igual, se podría abordar, pero en principio ya tenemos las bases suficientes para hacer una ley reglamentaria municipal en materia indígena con base en el artículo 2, apartado A. Eh, tu preocupación sobre la moción de interés público que solo que lo local vaya afectando lo federal. Eh, es que yo lo, yo, yo, lo, yo, lo, yo lo, lo, más bien no, no es porque ahora lo federal era lo importante y no tomara en cuenta lo local y que entonces yo enfaticé lo local para que ahora lo local se, se impusiera lo federal. No, o sea, no, no, no fue de intención sino que tomar en cuenta los dos tipos de interés, federal y local, y el indígena, el interés como interés, entidades de interés público, el interés público de todos, que hay que ponderarlo. Y que no se ponga uno, el que sea, nomás en automático. No, no, no, ciertamente. Ahí está el debate y eso es lo que nos corresponde hacer. Ponderar, discutir, que esa noción de interés público para el caso X, Z o Y, sea este. Entonces, te digo, es eso. O sea, sí, interés local y interés general, interés público de indígenas, interés público de todos, ponderarlo, para que a todos nos beneficie, ¿no? O sea, no, no quise decir que ahora, del federal a local, el local es más importante, no, no, los dos son importantes, y, lo, y, y nuestra tarea es ponderar para el beneficio de todos, ¿no? De todos. Eh, después, y en la última... Sobre la cuestión de... Eh, a ver, eh, sí. Eh, es que aquí está un paquete. Eh, es que yo decía que... Eh, por la última participación, que también destacar la, la, la importancia que de, o el papel que deben tener desde los pueblos. ¿no? O sea, que todo esto en general se ve pues, desde el Estado, las instituciones, y, pues, obvio, ¿no? Está bien, repito, no es que no sea necesario importante decir si están bien o están mal y por qué deben corregirse. Pero los pueblos, es un reto, es un reto que, que, que tienen también, eh, en situaciones de vulnerabilidad eso es cierto también es decir no es lo mismo un municipio con todos los recursos o, o recursos suficientes para poder emprender políticas públicas educativas de salud ¿sabes? a un pueblo indígena que quizá no recibe nada sabes y tengas que ejercer tus derechos pero pues si no tienes recursos pues de dónde no entonces eh, principio ah, eh, repito a ver eh, entonces, sí tomando en cuenta esta situación, por supuesto, sí quiero destacar lo que tú dijiste. ¿no? Es decir, también que desde los pueblos, la organización, el liderazgo, el tocar puertas, el unirse para eh, este, reivindicar eh, su, su, sus derechos. Eh, y, y en la parte que cerraste y que a mí me, me, me toca de cerca, que es la educación. Eh, eh, yo, yo sí creo que en, que en esta parte, no solo en materia indígena, sino en cualquier, en, en la institución educativa, por ejemplo, la que yo pertenezco, que es la UNAM, si los que formamos parte del sistema educativo, entiendas a los profesores, no hacemos los programas de estudio que necesitamos ahora, si no nos actualizamos en relación con el perfil educativo al que corresponde para las necesidades del siglo XXI. no lo van a hacer ¿eh? o lo van a hacer y no lo van a imponer unos cuantos entonces en ese sentido repito sí destaco tu postura no es decir que también es de los pueblos eh, sin ánimo de romantizar este sí creo que nos corresponde poner nuestro granito de arena tampoco victimizarnos históricamente no podemos dejar que nos victimicen de nadie tengo derechos, sí, pero hay que hacerlos para no Y en este proceso, a veces, de, de, de defensa de los derechos indígenas, y puede ser polémico, y repito, lo digo con todo respeto, y, y me perdonen si, si no están de acuerdo, este, a veces hay un paternalismo y una victimización también del sujeto de derechos. ¿no? Y no creo, no creo que sea por ahí. Con todas las deficiencias, con todas las vulnerabilidades que se arrastran, tenemos que destacar, la necesidad de visibilizarnos y y, y, y, y, y, y empuñar y, o, o, o, o este estar por delante eh, a pesar de las eh, deficiencias de propias y de los demás de las instituciones que se tengan para, para este, hacer valer nuestros derechos ¿no? yo creo que eso no nos debe impedir eso. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. hacemos eh, entrega de su de su reconocimiento eh, por participar aquí en el, en el eh, seminario diplomado iba a decir pero todavía no es diplomado ah, eh, okay. pero eh, eh, a lo mejor lo podemos pensar más, más adelante temas muy polémicos por cierto el 24 el 22 de mayo me parece o 24 viene araceli eh, Burguete Cali Mayor que nos va a hablar sobre temas de la remunicipalización en Chiapas, gobiernos indígenas en Chiapas eh, de manera que ella nos puede aclarar algunos de los otros temas y bueno otros temas que también son, no? son eh, polémicos pues vamos a seguirlos trabajando en el seminario eh, perdonen por el tiempo vamos a entonces a, a priorizar pues nuestra salida para que podamos retornar lo antes posible para la siguiente exposición gracias gracias